¿Qué le parecen estos nuevos nombres? Algunos que solamente se cambian de cartera. Por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, Gonzalo Blumen, ¿cuál es su parecer? Mira, la verdad es que la pregunta es al presidente. De verdad, presidente, en serio no encontró a nadie con un rol social, con un... Eh, con una transversalidad, con un sello que permitiera pensar que había eh, un signo de que estaba escuchando a la ciudadanía en este momento que, que se ha transformado en histórico y crucial para nuestro país, de verdad me cuesta creerlo. Eh, y no es nada contra el ministro brummel el mejor de... De la, la mejor de las opiniones respecto de él, pero pero creo que eh, había que intencionar a quien conducía eh, el gabinete con una trayectoria con un sello social que es lo que está demandando la ciudadanía. ¿Usted cree eh, que le falta calle a este gabinete? No tiene que ver con calle, eh, tiene que ver con eh, empatía, con eh, conectarse, con recoger lo que la ciudadanía está demandando. Yo ojalá eh, ojalá que haya un cambio y un giro a lo que ha sido hasta ahora la conducción del, del gobierno, que recojamos las demandas ciudadanas, el tema pensión, el tema salario mínimo. Eh, cuando vemos eh, las últimas discusiones legislativas en la Cámara de Diputados y el seguro catastrófico, que no se entiende nada de lo que ha sido la exigencia ciudadana, yo espero que ahora en esta nueva conducción eh, hagamos ese, esa reconexión por el bien del país, eh, porque obviamente necesitamos salir adelante entre todos y entre todas. Senadora Rincón, muchas gracias, también está con nosotros.